...a propósito de la visita del ministro en el día de ayer, donde califica y afirma que los niveles de contagio en San Francisco de Macorís han sido por la imprudencia de los ciudadanos franco-macorizanos. En el día de ayer, el ministro eh, de Salud Pública, Rafael Sánchez, eh, bueno, pues visitó esta ciudad, como sabemos, con el objetivo de poner en marcha un plan estratégico para frenar el número de contagios del coronavirus en San Francisco de Macorís... En el marco de su visita que se llevó a cabo eh, aquí eh, con el director provincial, eh, Ramón Morissetti, cuando fue ese trasladado nuestro director provincial de salud a Santo Domingo con síntomas del COVID-19, el funcionario criticó la imprudencia con que ciudadanos están actuando frente a la pandemia. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro en el día de ayer en San Francisco.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 Siguiendo la consejería que se le está dando, que no la estamos inventando aquí, que esto, la Organización Mundial de la Salud, está marcando la pauta a nivel universal sobre cómo conducir estos procesos. Bueno la verdad es que la visita debe llamar la atención a todos los franco-macorizanos y sobre todo de lo que se queja el ministro que hemos hecho muy poco para erradicar o para frenar la, el contagio y de hecho lo más importante que ha debido de, es lo que no escuché decir que establecía un lugar para atender los casos como aislamiento pero tengo entendido que la, la, el complejo habitacional de Aguayo sería ese lugar que yo he pedido o, o he dicho en cada que, que debía de desistir de salud pública en San Francisco de Macorís, incluyendo que los casos o las personas que se sientan con síntomas vayan a esos lugares para no tener la presión que hablaba Yaryan ahorita en la mañana, más temprano, de que las clínicas, aparte de su saturación, están evitando tener el contacto con pacientes que tienen síntomas. Y eso, para mí, es más preocupante aún, puesto que si estos son los centros de salud nuestros, que, eh, que es el lugar donde uno va a buscar salud, y no se les recibe, por lo menos para descartar, para que haya un, una vía de descartar y de enviar a los lugares que corresponda, porque es eso, si se hace una buena planificación, se descongestiona los centros, las clínicas locales, y que salud pública sea el gran centro de recibir en un lugar a afectados y a quienes tienen síntomas o se sienten en un momento determinado con síntomas. Y creo que no evitaríamos eso y estaríamos focalizándolo en un lugar y estaríamos limpiando los demás lugares. Entiendo. Miren, miren, señores, lo de San Francisco de Macorís y la visita del de ministro de salud público, de salud pública, a mí me dejó decepcionado. Porque los centros de San Francisco de Macorís no, no tienen kit no tienen unidad para hacer análisis. No hay, esa es la realidad. Los laboratorios locales de aquí eh, que están autorizados a nivel nacional tampoco tienen. Y si tienen no, alguna... Señor, la tiene? que no tienen? Eh, más o menos sería bueno especificar porque la gente entiende que laboratorios como referencia, llamadita, y posible otros centros de salud como el Centro Médico Siglo XXI que están gestionando, eh, poder no, obtener... Eh, o sea, cuando es bueno... Eh, esa parte. No tienen, no tienen unidades para hacer análisis. Y lo otro es, y San Francisco de Macorís ha mostrado estos índices tan altos de contaminación comparado con el resto del país, entonces quiere decir que las y eso en otras partes del país las medidas han sido la misma que se han aplicado aquí. Ayer escuché al policía, a, al, al, al director de la policía nacional. Hablar de los problemas que ellos tienen en algunos puntos de Santo Domingo, sobre y la Romana, sobre los apresamientos que han tenido que hacer, porque la gente no está eh, poniendo de su parte, eso expresaba él. Entonces, nosotros no estamos ajenos a lo que está pasando en, otras, en otros puntos del país. Sin embargo, tenemos, de acuerdo a la población, más cantidad de, de casos. Entonces, lo que quiere decir que la situación de aquí es una situación más especial y debe de dársele tratamiento especial, como lo amerita. Y lo que, de acuerdo al protocolo, después que algo sucede como está sucediendo aquí, lo que viene es lo que pasó en, en Wuhan, en, en China. Es simplemente un cierre de la ciudad. Entonces, todas las medidas que hay que tomar en cuenta han de aplicarse en San Francisco de Macorís para poder controlar, porque si andan por ahí personas que no se saben dónde están, pero están caminando y están visitando, la contaminación va a continuar. Esto hay que verlo con la verdad a la luz de los ojos para poderlo controlar. Hay que darle seguimiento a la cadena. Bien, amado el tema básicamente aquí está en cómo detenerlo eh, yo estoy yo estoy de acuerdo con Fulvio ha habido ha habido imprudencia por un lado pero también ha habido falta de información estatal hacia la ciudadanía mi, y quizás de algún tipo de acción mucho más drástica mi pregunta es para qué sirve el derecho el derecho sirve para que cada cosa esté en su lugar o para proteger la, la vida de la gente entonces, hay un par de un par de ideas para sopesar en el sentido siguiente. ¿Qué debe hacer la autoridad? Llevarte a tu propia legalidad obligando al ciudadano de la calle, al ciudadano que está afuera, obligándolo a que cumpla con la ley, como dijo el ministro precisamente. Voy a hacer como hicieron en China. Si no te paras, te paro. Si no te trancas, te tranco. Porque en definitiva, eh, aquí, hay, aquí hay una ponderación, como dice Franci y los demás abogados, eh, constitucionalista, que hay una ponderación, una ponderación importante en este momento. ¿Cuál es la ponderación? ¿Qué vale más? ¿La vida de la gente, la vida de todo el pueblo dominicano o preservarle los derechos de tránsito, derechos de reunión, derechos de asociación a un grupo de desaprensivos? Pienso que el Estado, independientemente de lo que sea nosotros, debemos colocarnos en la línea de que el Estado pueda hacer esa última labor y evitar un contagio masivo que pudiera luego llegar a desgarrarnos las vestiduras. Sí, así es. Bueno, con relación a todo esto, eh, es evidente que hubo un muy mal manejo con el caso, con algunos casos, para no solamente decir el, el caso de Doña Horaida, eh, quien... Siendo sospechosa de estar infectada con coronavirus, eh, se le mandó a su casa y no se le dio en principio seguimiento. Incluso se pudo ver en, en esos primeros días cómo ella eh, fue sorprendida cuando supuestamente iba a comprar eh, una recarga, eh, incluso dentro de su casa que estaba eh, Ella misma había dicho que estaba consumiendo alcohol, eh, a, había contacto con personas verdad que aparentemente iban a su casa y no se tomaron las medidas eh, previsorias con relación a, a esto y ya se están viendo parte de, de, de los resultados de esto. También se le escuchó decir al ministro ayer que aquí en San Francisco de Macorís las, las, las actividades políticas, así como también el carnaval, fueron de los principales focos de contaminación, cosa que entonces debió preverse desde, desde el principio. Se, se tenía el miedo, oigan esto, se tenía el miedo en este país de, de paralizar o de posponer las elecciones por segunda vez para evitar que se diera aquí una masacre ante la violencia que se estaba eh, eh, comentando. Sin embargo, entendemos que si ellos tenían ya la información de que esas actividades, tanto las elecciones como las actividades políticas y el propio carnaval, podían eh, eh, causar eh, una, un mayor contagio, debieron ser responsables y suspenderlo todo independientemente de, de, de que los partidos se molestaran y de que los muchachos de la Plaza de la Bandera también se molestaran eh, con esta situación de la, de la democracia. Ahora está en están en juego muchas vidas, muchas vidas están en juego y entonces eh, vamos a pagar todas las consecuencias de la falta de autoridad. Tú tocas un buen tema y una buena parte, Yerian, y permíteme aportarte esto ya a los amigos televidentes. Se dice entonces que había miedo. Entonces, si eso es así, ya el virus estaba circulando. Las elecciones fueron el 16, el 14 de marzo, el, el 15 de marzo, 15. perdón, 15 de marzo, ya estaba circulando mucho antes entonces. Que acuérdate que esto lleva a un proceso de incubación y de contagio. Sin embargo, las autoridades no nos dijeron que estaba circulando hasta la semana pasada. Mira, Fulvio, eh, Yang. una de las cosas que se le preguntaba al ministro en la rueda de prensa en el día de ayer es si nosotros estábamos en condiciones de realizar eh, unas elecciones presidenciales. Y él decía, a la fecha sí. O sea, todavía estamos, eh, eh, vamos a decir, con la posibilidad de que se realicen al momento. No sabemos qué pueda pasar o cómo eh, aumenten los picos. Quiere decir que partiendo de esto que él decía ayer, no es opción, ni era viable, ni le parecía necesario en aquel momento, tanto como ahora una suspensión de elecciones. Él no se tomó el debido cuidado, no se orientó, no se masificó la orientación ...a la gente, no, tal vez medidas que se están tomando ahora... ...se hubieran tomado antes y aún realizando las elecciones... Eh, eh, ...pudieran, eh, o sea, pudiéramos tener menos casos ahora... ...cosas tal vez menos importantes... ...sin quitarle el valor cultu cultural que tienen eh, los, los carnavales... Eh, ...posiblemente sí se pudo haber tomado como opción de suspensión... ...porque unas elecciones... En la situación y el momento crítico en el que nosotros nos encontramos aún, desde el punto de vista político, eh, iba a desatar, eh, iba, a, o sea, iba a acontecer una inestabilidad política que estuviéramos, eh, o estuviera la gente en las calles en este momento con coronavirus eh, manifestaciones y hubiera sido una situación bien difícil lo que se hubiera podido presentar. <risa> Cierro diciendo algunas de las cosas a las que se refería el ministro ayer. Eh, el tema del hospital, eh, la posibilidad de traslado de pacientes sanos a otros municipios, la gente no lo quiere. O sea, estas iniciativas o estrategias que ha estado planteando el Ministerio de Salud no han sido aceptadas por ninguno de los municipios. O sea, ¿y dónde lo vamos a llevar a los que estén infectados? ¿Lo vamos a llevar a Marte? ¿Lo vamos a llevar fuera del planeta? Otra de las cosas es el, el, lo que planteó ayer ya el PRM de las 40.000, eh, la compra de mil eh, diagnósticos uh -huh. para hacer las pruebas, esto es dentro de todo aportes, que a eso era que nos referíamos en el día de ayer, no teorizar tanto, sin plantear iniciativas, pero que vayan de la mano con, con la acción. Esperemos que así mismo el expresidente Fernández eh, busque con esas eh, relaciones que tiene internacionales y propias en el país, pues que es eh, aporte también. Lo de Gonzalo me parece, eh, sin aras de que a ah, este sí está bien y aquel no eh, ayer también eh, vimos otros aportes que está haciendo, a, a, que hay mm -hmm. muchos detrás del candidato mm -hmm. Gonzalo Castillo y, y llama un poco la atención lo que se esté dando eh, estratégicamente desde ese candidato si tienen algo que apuntar, leo la pregunta del día y, y sí léala yo, yo quiero aportar algo Francia, tú primero y luego yo aporto. Sí. Bueno. ¿eh? Adelante, sí, Francia, sí. adelante. Bueno, lo, simplemente eh, para cerrar esta parte es que no, no, no solamente es la, la de impulsar entre personalidades o políticos iniciativas de este tipo. Es que el Estado debe verse accionar y tomar medidas acorde a la realidad que el mismo Estado se está percatando. Si te fijas, no debiera estar en el tapete tomándonos el pelo un Gonzalo o Leonel Fernández o... o ¿Cómo se dice? Abinader. Debiera estar liderando este tema el Estado que pasando o agotando una etapa, deba de tomar medidas más gratis que, que la tomen. Que también pasando esto, y ya se sabe que en el mundo la mejor medicina es la de hacer las pruebas, que el Estado ya de una vez y por todas diga que va a adquirir tantas cantidades de aquí y que no nos va a costar más que irnos a hacer la prueba. Lo demás, para mí, es irrelevante. Francis. <coughs> el Ministerio de Salud Pública no debió de permitir que aquí se terminaran las pruebas, que se terminaran, los, que se terminaran eh, esos instrumentos para hacerse esa prueba. Lo otro sobre lo que decía Carolina y aportaba Carolina, sobre las condiciones hacia el tiempo y la posibilidad de, de unas elecciones, Señores, apenas estamos iniciando. Ayer mi hijo me hizo el cálculo de la campana de Gauss. Si ustedes se dan cuenta, el viernes habían ciento y algo de afectados, 72 afectados. ¿Y hoy cuánto tenemos? A, ayer, a, a lo que dio el informe de salud pública. Eso indica que nosotros apenas estamos empezando a subir. Al final de este mes, de acuerdo a esos cálculos estadísticos, estoy hablando de suposiciones estadísticas, al final de este mes, de acuerdo a ese movimiento de la campana de Gauss, nosotros vamos a estar abocados a cerca de más de 3.000 contagios, eh, personas positivas. Y esto no indica que sea el pico. Tiene que llegar al pico y luego empezar a disminuir. Ese proceso, por eso esta gráfica se llama la campana de caos. Entonces, las condiciones de nosotros es seguir insistiendo en la educación a la población. Tenemos las referencias y los ejemplos de los países desarrollados que han sido afectados y están tratando. Cómo lo están haciendo ellos y qué estamos nosotros haciendo mal para corregir es, hay que seguir con, eh, dándole continuidad a la orientación, a la educación y a las pruebas hay que seguir insistiendo con eso hasta que se pueda lograr y este mecanismo de aislar pacientes en lugares <tose> apropiados es el mecanismo que ha de funcionar, porque no tenemos capacidad en, todo, en todos los centros a nivel, a nivel nacional nos falta en los centros de salud, nos faltan muchas cosas, entonces todo esto deben de unirse, todo el sistema de salud nacional como una unidad nacional y encaminarse a todas las posibilidades, de... no dejar solo al Ministerio de Salud Pública y el mismo Ministerio de Salud Pública dejarse también asesorar el mismo Estado dejarse llegar toda esa gama de profesionales que hay, para que el aporte sea significativo se puedan buscar soluciones reales la unidad está a la puerta. Fulvio. ¿Tú tienes una llamada? No, no, no, eh, no he hecho contacto eh, con la señora Oraida bueno, sí hicimos, pero ella está bastante molesta, parece que eh, alguien le ha manifestado que de, desde alguna parte de Telenor han hecho eh, comentarios de, en detrimento de su figura, de su persona, y entonces ha, ha manifestado estar muy molesta eh, con algún programa de allá de la empresa, y entonces hemos eh, decidido dejarla tranquila, ¿verdad? Eh, antes, sabemos que ella está en una situación difícil por, por todos estos días de encierro. Pero con relación ¿Cuál? a esto, yo no sé si Israel ya tiene las imágenes de Castillo. A propósito de lo que Julio decía, señores, se están, según nuestras informaciones, porque el hospital... Eh, y ojalá nos esté viendo el director del hospital San Vicente Paul de San Francisco Para que nos llame y nos informe cuál es la situación actual de, de, del hospital Tenemos la información de que ellos están sacando Atención, pacientes está. eh, Ajá. Eh, Algo que está aconteciendo en este preciso momento eh, Y perdón que interrumpa y las imágenes Podemos venir acá, vemos que en nuestra zona eh, por aquí en Caperuza 2 Se están fumigando eh, Aparentemente esto lo estarán haciendo en todas sí. las Estando okay. desde ayer. Okay. Sí, entonces, eh, según nuestra información, están sacando pacientes eh, que no están en, que no tienen coronavirus, lo están mandando a otros hospitales para habilitar el hospital San Vicente Paul, pero esa información no es oficial. Entonces, esto, miren cómo está la guarana, señores, miren cómo está Castillo, miren cómo está Pimentel, donde están prohibiendo la entrada de las ambulancias. Porque qué se está haciendo, y de esto digo supuestamente. Están mandando los pacientes de otras patologías, lo están mandando para, por ejemplo, para Pimentel, para entonces habilitar el Hospital San Vicente Paul, para entonces ahí recibir a los enfermos del coronavirus. No están dejando entrar a nadie en esos pueblos. Y quiero Ajá. hacer un llamado, quiero hacer un llamado. Vi en las redes sociales y quisiera que él lo confirme. Al doctor Nelson Rosario Socias, el, el que fue, me refiero al que fue alcalde, de a ah, Luis vamos a ver yo vi yo vi algo en las redes sociales y quisiera saber si ese déjeme ver nos dice aquí Luis Nelson Rosario Socias Luis Nelson. donde él está llamada a Luis Nelson quisiera que el doctor o cualquier ambos aclaren esta situación porque vi en sus redes sociales, aquí lo tengo, donde él hacía un llamado a que no se permitiera entrar a nadie a Pimentel. Hay que decirle al doctor que eso es llamar a, a, a la violencia, que eso es incitar a la violencia. Y creo que, y lo voy a decir de manera pública, deberían las autoridades buscarlo. A, a, a Luis Nelson Rosario, en el caso de que sea cierto, ¿verdad? porque estoy tomando algo de, de, de las redes sociales que pudo haberlo escrito otra persona, pero en el caso hipotético de que esto sea cierto, ese, ese doctor tiene que, tienen que buscarlo preso. Eh, porque es una okay. falta de respeto él tomar una decisión de decirle a, a, a llamar a un pueblo a que no deje entrar a nadie que dice aquí que no van a permitir la circulación ni la entrada de transeúntes de otros sitios y quién le da a usted a ese derecho con el doctor Yerjan para eh, confirmar entonces ahí poder hacer establecer pero, pero a, a algo, a hacerle el llamado a la gente de las Guaranas, a la gente de Castillo y a la gente de Pimentel ustedes no tienen el derecho a estar paralizando ambulancias con gente enferma no tienen ese derecho. Tenemos declaraciones de la gente del municipio de Castillo. Una responsabilidad mayúscula de todo el que esté provocando estas iniciativas. Vamos a ver las declaraciones Dale para atrás. Dale para atrás. Pero dile que hablemos. No, que no, que no puede. No puede. Pero dale señal que queremos hablar. Deja que yo le hable también. Vamos. El hospital de Castillo. ¿Qué es lo que pasa, jefe? No, que no se acepta aquí, gente de Macorís. Porque este es un pueblo que está sano. Sí, sí. Para que no se arme la del diablo. Ok. Eh, porque están trayendo los hospitales, los enfermos del hospital de Macorís, <risa> que, que no hay espacio. Y lo están trayendo para acá. Esta situación está pasando ahora mismo aquí en el hospital de Castillo. Trajeron cinco enfermos para acá. Y vamos a quemar goma y vamos a movilizarnos aquí. Thank okay. yeah.